Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida, bueno, buenas tardes ya, bienvenidos, bienvenidas, susurros del papel. Thank <laughs> you. Traigo un jaul de comprita de Teddy, de Teddy en Málaga, y voy a enseñaros lo que compré allí. Esto es que estoy en un trabajo como siempre y tengo aquí la, la troqueladora, vale, y os enseño. Mira, compré estas florecitas que vienen de tres tonos: rosa con el centro en blanco, blanco con el centro en rosa y una florecita esta que son fusias con el centro en blanco vale me costaron mira un euro y traen 18 unidades y son mira viene con el botoncito este para para sticker. esto es una de las cosas que cogí cogí que me iba a hacer falta pues las barras de silicona que traen 20 y me costaron un euro la barra de silicona para pistola de silicona qué más compré Compré estos corchetes y compré otros más. Estos son de los grandes. Me costaron a 0,65 y son de los que van anclados, como si fuera un, un bra, ¿vale? Y, y me traje ese. ¿Qué más me compré? Mirad, me compré estos stickers, que bueno, todavía no, pero ya llegará el San Valentín. Tin, tin, tin, y yo la verdad es que de corazones... Tengo poco y lo poco que tengo, pues los gasto en samba. Tin, tin, tin. mira, trae como purpurina, pero no se mueven. ¿Vale? Tintín. Están como pintados. Llevan palomas y corazones. Enteros y huecos. Y me parecieron monos. Y cogí un paquetillo. Me compré para esta segueta Porque quiero empezar a hacer cositas también en madera. A mano y no sé yo porque yo estoy acostumbrada a la máquina y a mí me gusta la máquina, a mí no me gusta esto pero insistieron en llévatelo que después te va a hacer falta que tal y que cual y bueno, por el precio que tenía que valía 2.30 pues dije bueno me voy a llevar una y me cogí esta seguetilla que es chiquitita eh. Mira, cogí estas pegatinas de pirata para un álbum que ya tengo hecho y entonces para ponerle la foto y ponerle mmm, Las pegatinas, ¿veis? Trae la moneda, el cofre, el barco, la, las banderas, la espada, el chiquillo. Bueno, me parece que, que son bonitas y me costaron Un euro. ¡Tin, tin! Y dije, bueno, pues por un euro me las voy a.. me las voy a llevar. Volví, bueno, no volví. Esta es la primera vez que lo compro, es este corazón. Me costó un euro y es de lentejuela, lentejuela roja. No sé si se vuelven para atrás, pero no, mira así. ¿Veis? Por un lado es roja y por el otro lado es así. Parece un verdoso, un plateado. Y este me costó también un euro. Eh, los cubos estos de oferta, nada, basura, no había nada de nada, ¿vale? ¿Qué más? Mira, mmm, esto no, que esto es de un bazar. Vale, pillé estas tres telas de lentejuela porque quería hacer un trabajo aquí a ver si me da tiempo, ¿veis? Cogí esta y estas estas dos que son iguales. Me costaron a 1.75 cada uno. Y compré dos iguales y esta, que esto es una solada. Pues esta. Compré eh, que encontré esto, que es un bies. En color así como oro rosa me costó un euro trae un metro veis y cogidos porque dije vaya sé que me quede corta con un con un metro a ver que lo tengo aquí veis y cogidos ¿Mm? igual bueno igual si son los mismos ¡Tin, tin! compré este ojito porque yo tengo esto que ya están abiertos, ya los estoy usando y tal, pero estos son fosforitos, se ven en la oscuridad. Llevan como la pintura esa fluorescente ¿veis? Aquí lo pone, que se ven en la oscuridad. Y entonces dije, cuando vuelva no lo voy a encontrar, pues me voy a llevar un paquetillo. Y me costó un euro y cogí esto Estos que los tengo de antes, no los son comprados ahora. ¿Qué más? Mira, compré estos corchetes que no tienen nada que ver con el otro porque estos son cosidos. Llevan cuatro enganches ahí y son para coser. Son también magnéticos pero no tienen el anclaje, ¿vale? Es para coser y traen tres. Cogí alfileres que me iban a hacer falta y cogí el chiquitillo, me costó 55 céntimos. Y son, tienen cabezas de colores, pero vamos, lo compré porque me, me iba a hacer falta, no por las cabezas de colores, ni, ni nada de nada. Compré tin, tin, una bolsita de, de bolitas de estas para dejarla aquí. Que después me va a hacer falta. Y no tengo. ¿Veis? Que son súper de muchos colorines. Son súper chiquititas. Compré este marco de foto que me costó 2,50 en blanco para tunearlo, es de plástico. ¿eh? ¿Y esta cuánto me costaron también? Esta me costaron un euro, que no he dicho el precio. Y esta me costó 2,50. Voy a quitar esto de aquí. Cogí estos pompones en rojo, traen 5 gramos y me costaron a 0,65 y son en rojo. Porque he hecho la. Mmm, por los climas de Navidad. Y la bolita del Papá Noel. Eh, es chiquita. Y se la quería poner con pompones. Algunos ya le he puesto algún pompón. Pero no tenía tanto rojo. Creo que tenía dos. Y entonces compré esta. Que me costó, ya os digo, 65 c. Cent... Compré eh, también. Este marco. Eh, porque lo quiero. Porque lo quiero tunear. Y os voy a enseñar para qué lo quiero, ¿vale? Mirad, es que María de la hermana de scrapera me mandó esto. Pero ya, claro, ya la niña era grande y tal. Yo mmm, todavía no conozco a mi nieta. Y me mandó esto. Mirad qué bonito, se lo hizo ella. Y entonces, como ya no se los van a poner porque ya la niña es grande, se lo voy a poner en un, en un en un marco, ¿vale? Para... Para que lo tenga ella de recuerdo, porque me parecen súper bonitos. Son súper graciosos. Para que lo tenga ella de recuerdo. Y entonces se lo quiero tunear y ponérselo aquí. Se lo voy a poner así, a apaisado. Este me costó 5 euros, ¿vale? mira es que no me digáis es que María no tiene unas manos de oro. Esto está hecho todo a mano, ¿eh? La caja, pero también, pero los zapatitos. mira el botón. Es un corazón rosa. Y entonces se lo quiero hacer a mi nieta y ponérselo para que se lo pongan... Si la madre lo tiene bien, se lo ponga en su en su dormitorio. También en Teddy, mira, encontré... Me costaron un euro y son guasi súper finitos. ¿Vale? Mira qué finitos son. Y traen 1, 2, 3, cuatro, 5, 6, siete, ocho, nueve... Traen diez unidades. Y me gustaron y estos no vienen no vienen a ver no o así grande que lo hayan partido por la mitad porque el corazón por ejemplo está entero los lazos veis en los dibujitos están enteros que muchas veces encontramos algunos y es que alguien pues lo ha cortado por la mitad y se carga la mitad de los dibujitos estos no estos vienen enteritos y enseñaros que también allí mirad, encontré esto que lo que lo cogí y es, trae todas estas cabezas es para limar y para grabar ¿veis? va por pila me costó 14 euros y va con pila no sé la fuerza que tenga porque todavía no está probado ¿veis? sé que trae todas estas piezas y si queréis os lo abro porque quedaban dos y la otra estaba como abierta. ¿Veis? Aquí trae los cabezales. Esto es para para cargar, porque se carga. Va con un batería, con pila del puerto USB. USB. Y aquí, pues, es para grabar. Aquí tienen la boquita. ¿Veis? Que se le ponen los accesorios. También tiene para pulir, para dar brillo, en fin. Las compré, encontré y compré esta florecita. Me costaron a unos setenta y y bueno, se pueden pintar. Todas vienen en color así, hueso. Y, y son monas. Hay de dos clases. Está esta y está esta. ¿Veis? Y bueno, pues la cogí. Y esta me costaron a unos 1,75. Y no sé si pone... A ver, es que quiero ver... Sí, 25, 25 unidades trae. Pues... este y qué más, pues yo creo que ya entendí. Se acabó. Ya no compré nada más. No, sí te compré. Encontré, mira, compré estas, que la voy a poner aquí así porque así me pilla y lo veis todo del tirón. Estas pegatinas son etiquetas, pero si no las quiere de etiqueta, pues las recorta y ya está. Y le quita el front y el top. ¿Veis? Traen, dice que trae 160 stickers. Y estas costaban a un euro. Y me gustaron, llevan purpurina. Y me gustaron los dibujos. Y por eso las cogí. ¿Vale? ¿Qué más? Eh, Mira, cogí dos estas de papeles. Que son estos de 30x30. Que traen 24 papeles de 12 x 12 y me costaron a 5 euros. ¿Veis? Y bueno, son estos. Este lleva foil a una sola cara, trae dos de cada. Este no trae nada. Este sí. Este. Este de estrella. Este un básico. Este también con foil. Este. Este es este, este. este de triángulo o figuras geométricas. Este es un poco extraño. No sé. <coughs> Este con la luna, y aquí lleva avispas parece, la luna estrella, este sería. Y el otro que me compré es este, que se parece un poco, este es más rosita, mira, y son estos tonos. Este también lleva foil, dorado, este así, este otro con foil, llevan dos con foil dos sin foil, ¿vale? Este también, este, este, este de corazón que es muy bonito, este también es chulo Con estos medallones Este a raya Y este que el dibujo es enorme grande Y nada más Esto fue lo que compré En Teddy Y sí que después fui a un bazar Y en el bazar Mira, eh, encontré Estas piedrecitas ¿Vale? Que son como brillantes Vienen en varios tamaños Y cogí estas verdes Dos en verde esta en lila me costaron a 0,75. Y esta en ámbar. ¿Veis? Cogí esta. Y después cogí esta cinta que me gustó mucho. Ya la he utilizado en algún trabajo. Esta otra que también me pareció súper chula. Y cogí estos brazos de mp oye no digo el precio de esto porque no no tiene no tiene el precio marcado y estos bras que son infantiles y después a ah, bueno esperaba también compré allí esto que es para cortarlo bueno es de brillante lo había en varios tonos yo cogí dos rojos me costaron a 95 céntimos cogí dos uno plateado, uno dorado y otro en oro rosa pero aquí solamente son iguales pero aquí solamente tengo estos dos es para mí y otro para regalar ¿vale? Esto en es el bazar eh, a ver, mira es que lo tengo ¿veis? este sería el, el oro rosa o cobrizo y este sería el plata y después hay otro dorado pero el dorado no lo tengo aquí, ya está metido en un paquete para mandar sí ahí no está no y después pasé por aldi y mira lo que encontré y entonces pues ¿ves? me lo traje mira pero son muy finitas son unos lazos pero son de trae 20 metros pero la cinta es súper fina a ver si la puedo mira aquí la podéis ver mira qué finita es. veis y entonces pues cogí esta en rojo esta es igual pero en dorado Esta tin, es tin, plateado Blanco y plateado O plateado Esta Cogí estas que ya la había el año pasado Pero yo esta no la cogí en verde Un verde muy navideño Y que tampoco la cogí el año pasado Yo el año pasado cogí en lila y en dorada Y este año he cogido las verdes y las rojas ¿Veis? Esto es de Aldi y estas costaban a 2,99. Y traen 5 metros. Cada una. Y esta traen 20 metros. ¿Vale? Esta. Pero esta no tiene precio y no me acuerdo lo que me costó. Y después en Aldi encontré... Mirad. Este está de papeles. ¿eh? Que bueno, no me pareció del todo mal. Trae 10 hojas con foil. Y es papel craft con foil. Mirad. Este trae el foil azul. Eso navideño, ¿eh? Este... Ah, el tamaño es tamaño folio ¿eh? DIN A4 <coughs> trae este que viene con como con tarjeta este que lleva el foil en dorado haciendo unas flores este que lleva gatete vestido con el, de papá noel con el gorrito y dice jo, jo, jo este que son los cristales de nieve en plata Este que viene en pingüino en azules, que se me está enganchando aquí el papel. Azules. Este que trae como árboles o montaña, que lleva foil rosa. El papel eh, papel craft, pero el gramaje no es muy alto. ¿eh? No sé si lo pondrá aquí, ahora lo miramos. Este que viene con sentimiento, con el ho ho ho. <risa> El bueno. Y este que viene con estrella y foil. A ver si pone el gramaje, porque no es muy gordo el gramaje. Son 10 hojas, papel ilustrado de alta calidad con revestimiento de película, de, con estampado en caliente, bueno. Y no pone el gramaje, ¿o oh, sí? 10 hojas, 10 hojas no es un juguete, pues no, no pone el gramaje, ¿eh? pero no es, muy, no es muy grueso, pero tampoco es muy... Ay, mira, este no lo había enseñado, se conoce que se ha quedado pegado. Es un poblado navideño con el Merry Christmas y nevando, ¿veis? Que se ha pegado. No es muy grueso, ¿eh? No, no es muy grueso. Bueno. Pues estas han sido mis compras en Bazar, en Teddy y en Aldi. Espero que os hayan gustado. Si es así me queréis dar un like, muchísimas gracias. Os espero muy pronto porque aún me queda que ir al Teddy que han puesto nuevo. Muchas gracias a todas por seguirme. Muchas gracias a las nuevas suscriptoras. Muchísimas gracias, de verdad. ¡Estoy lo mejor! y si queréis suscribiros nada más que tenéis que darle a la campanita y os avisará a YouTube cada vez que suba un vídeo. Felicidades. Hasta la próxima que espero que sea muy pronto y cuidaros. Chao. <música> ¡Suscríbete no, no, no.